Amigos, estoy con Lino Rivera, el dirigente del equipo de las Águilas Ibaeñas. Vamos a hacer la segunda semana de evaluación del equipo en su, segunda, eh, en su segundo periodo de práctica. Primero con los pitchers, ya lo hicimos. Y ahora lo vamos a analizar, los pitchers, junto con los jugadores de posición que han comenzado a llegar. ¿Cómo ha sido esta semana, esta segunda semana? Sí, saludos, papi. Antes que nada, de verdad que, que, que muy, muy bien, muy bien. Este, tan es así que al, al, al cuarto día de... El tercer día, cuarto día de entrenar a los muchachos, este, de jugador de posición, jugamos tres tres que lo, lo, lo preparamos para ayer, se jugaron seis, seis innings, eh, nos gustó lo que vimos, de, de, tanto lo, de los lanzadores como los bateadores, y hoy tenemos otro juego este, entre nosotros, entre escuadras el lunes igual, pero al día de hoy, este, qué te puedo decir, este, los lanzadores se han visto muy bien, eh, elementos que han sido invitados, este igual este, eh, Acevedo que tiró ayer se, no, nos gustó lo que vimos en el primer día de él este, Juan Pérez que vino en cambio se vio bien en, por mencionar algunos y de los lados, del lado de la ofensiva este, nos sorprendió eh, cómo vienen en cuanto a condición poniendo las bases este, eh, la, cuando ve el VP ayer en el juego este, no se vieron muy lejos eh, o sea, los lanzadores vinieron más temprano estaban en mejor condición pero la oposición se han agrupado y nos ha gustado lo que, lo, lo que hemos visto. Eh, parece ser que tú tienes todavía muchos jugadores que están jugando fuera. Y tiene algunos jugadores que han llegado a, quizá muy cansados. Y no se han presentado todavía a tiempo. Eh, ¿Cuándo tú esperas que la regularidad de tu equipo ya comience a estar, Ready? Yo, yo pienso que tenemos, tenemos un buen núcleo. Un buen núcleo de los muchachos, especialmente de los jóvenes, como el caso Mejía, que lo he mencionado, de, de González, Eric. de Valenzuela, de Gori, que están temprano, los Mora. Los, eh, el lunes, nosotros esperamos que, que estén este, ya este, bastantes jugadores, el caso de Espinal... El sí, caso de Santana, que, que estamos esperando que, que, que ya esté con nosotros. Y de los demás elementos, este, los extranjeros van a llegar entre lunes y martes. el caso de, de los Gamuar, de los demás muchachos. Eh, y yo creo que ya para la semana que viene, ya faltando... Quim, después de la semana que viene ya va a faltar... Sí, sí. De, prácticamente dos semanas que son de, de lunes a lunes y el sábado comenzamos. Entonces yo creo que, que ya para la siguiente semana y avanzado ya todos los elementos que tenemos. No me preocupa el picheo, ellos, ellos van bien, este, están trabajando bien. Este, yo creo que para el juego de exhibición, que, se, que ya para el próximo jueves, este, nosotros vamos a estar, en, yo te diría, bien cerca de los que están aquí del primer día, cerca del 100%. ¿En qué afecta el hecho de que tú habías anunciado que Richard Sopeña iba a ser tu abridor el primero? Pero él está en la fatiga extrema. ¿En qué, ¿Cómo está anda ese asunto? Sí, eh, pues, la posible una posible rotación, o tú esperas que lleguen los americanos. Sí, definitivamente. Nosotros estamos viendo, lo, estamos trabajando con, con elementos que, que están aquí, que, que tienen la capacidad de tal vez en un momento como un spot. El caso de Richarson Peña, nos no, no da mucha, nos no da, no da, tristeza por él, por, por el club, pero también pues, respetando siempre la, las organizaciones, la gente libre. Es un movimiento que, que algunas veces es difícil de entender, ojalá que, que, que, que lo firmen o lo hubiesen invitado a Grandes día. yo lo digo ¿verdad? Con, con todo respeto, pero nada, nosotros vamos a preparar, nosotros tenemos este, varios extranjeros que, que, que, que tienen la capacidad para hacerlo el primer día, que, que han dicho que van a venir al 100%, la verdad es que no queremos tomar una decisión. A, al, al, al, al verlo, porque es que no, no, no es lo mismo, Nosotros, el pelotero siempre te va a decir que está listo para, para, para iniciar, que va a estar al 100%, pero no, no es lo mismo tú verlo y, y ver su, su condición. Eh, no queremos adelantar nada, está un proceso, Fichas Peña estaba en excelente condición para pisar el primer de juego, el segundo, ahora lo pararon, vamos a ver qué pasa, este, se está haciendo la... Eh, se está haciendo ¿verdad? La, la relación o el contacto con la organización a ver si si, si, si lo dan pichar este si es que, que, que le quita la fatiga extrema este, especialmente al principio de temporada y estamos trabajando en todo eso de tus jugadores de posesión que ya están hemos notado la presencia de, de rosario ha estado eh, lo está, lo, lo hemos, hemos estado viendo un Cañé Rosario diferente al que vimos el primer año. Eh, ¿Qué te ha parecido este jugador? ¿Qué te ha parecido eh, cómo, está, eh, cómo se ha mostrado David, por ejemplo, los jugadores que son ofensivos? O sea, ¿cómo, ¿Cómo tú ves que podría ser la ofensivo? Mira, yo creo que, que, que, que reina. yo lo vi en México, o sea, es su mejor bateador, la, el béisbol de México, o sea que el, eh, como te pichean, te pichean diferentes, te, te enseñan a, a batear, él es un sello fuerte, yo, yo creo que no va a tener problema en batear la recta, se ha visto muy bien, es, un, es atlético, él tampoco es cualquier elemento, el jugo en Japón, sabe muchachos, que nos puede ayudar de inmediato a, a, al, al proceso. Y los demás elementos, en el caso de James, en el caso de, de, de, de, de, de muchachos como Miranda, Mercedes, hay muchachos que están tratando de, de, hacer ven, equipo. de venir y de hacer el equipo, eh, que no, no está fácil, ¿verdad? Porque pero es, es, es difícil, pero ellos están haciendo un buen trabajo. Eh, y los demás, eh, los, los que ya llegan con nosotros, lo que, que es Franco, lo que es Marte. En el caso de Genio Vélez, que también está tratando de, de, de impresionar y tratar de hacer el club. Un club que, que como tú bien dices, si se incorporan los demás muchachos, este, pues se va a... Si en el caso de Juan Carlos Pérez, que terminó en México, en el caso de, de, de los demás elementos que están todavía en sus playoffs, todavía no, no han llegado, pero una vez se incorporen, eh, el equipo ya se va a ver de otra forma y, y, y yo creo que estamos muy adelantados a los demás equipos eh, y, y vamos muy bien a, a, acorde con las prácticas. Parece que tú tienes un problema agradable en el campo corto. Tú tienes tres señores, dos jóvenes ahí. ¿eh? Sí, muy bien, de verdad. De, de, de, eso eso no llamó la atención, ¿no? Eh, yo creo que, que el año pasado le dimos la oportunidad a, a los tres. Los tres jugaron en su, en su oportunidad. Hasta Valenzuela jugó en el playoff. El caso de González, que jugó bastante. Mejía. Que eventualmente ellos lo jugó más segunda base, hasta en el office jugó, se ha visto muy bien, me gusta, me, me gusta su, su, su range, su alcance este, atlético, yo creo que esos tres elementos, al día de hoy yo digo que si nosotros arrancamos la temporada con ellos tres en el medio, nosotros vamos a estar muy bien. Ah, correcto, pues hablamos un poquito de cuál será tu plan ya para... La próxima semana, ¿qué tú vas a perseguir? La no, en la, en los lanzadores, la semana que viene nosotros jugamos entre escuadras, lunes y martes. Y durante esos juegos de práctica nosotros vamos a estar trabajando en la jugada defensiva. No hemos querido atacar eso temprano, tengo elementos que están, que están, de, de, están este, tratando de hacer club y no sabemos si lo van a hacer, entonces no queremos. Entonces ya el, eh, jugamos esos dos juegos de, de práctica, el miércoles descansamos y el jueves el juego de exhibición contra los gigantes. Entonces, en ese proceso vamos a estar trabajando lo que es pues a los position players que agarren más su condición que estén listas sus piernas para el día jueves y por lo, por lo, por lo, por lo pronto vamos a estar jugando lo, lo que es los lo rundown los lo, lo relays y todas esas cosas vamos a estar trabajando de lunes a miércoles y con las señales defensivas a lo que se aproxima el jueves que vamos a jugar nosotros como si comenzara una temporada James, gracias Lino mucha suerte y te felicito se ha hecho un buen trabajo en este campo de entrenamiento ojalá que el rendimiento sea el esperado sí de verdad que sí yo creo que sea más se debe a, al coaching. Está, gracias por, por aclararlo y, y a los jugadores que han venido es como un ambiente ya es, me tengo que poner listo rápido tengo que esto es equipo campeón y, y se siente y, y yo honestamente yo estoy muy contento Hoy les di esta mañana ayer fue el primer juego de interescuadra y y ellos jugaron con, con, con entusiasmo y eso, y hoy pueden verlo otra, hoy otra vez, hoy ya el segundo juego, ya va a mucho mejor y con eso yo estoy muy contento. Correcto, ¿no? muchas gracias. Gracias, man.